Es, es, es una gripe, no entonces, una mi mamá influencia. se acabaron todos los pollos, murieron todos. Es una todos. gripe qué leve. Qué pena. No, no una influencia. Hay, hay que dividirlo de influencia. Tú tienes razón, hay que dividirlo de influencia. Correcto. Es una gripe aviar, no influencia. Ah, muy bien. Sí. Bueno, señores, entonces ahora tenemos, eh, vamos a compartir el tema el principal o inicial de este programa a cargo de nuestro compañero Fulvio Ureña. Vamos a ver qué nos tiene Fulvio en el día de hoy. Yo tengo un tema sumamente... Importante que es el tema del turismo, pero antes quiero eh, antes <risa> ¿Qué le, tra es? Le, le traje un mercadito. ¿Qué es esto? Antes yo le traje un mercadito Ay. que no quiero que me enfoque en el... ninguna casa ni nada por el estilo. Okay. Sino okay. simplemente no pues, táchalo con eh, no, no le enfoque no, para que lo tache no, con el no, lapicero. No. Ah, bueno. Aquí puede enfocar. Oh Dios. El precio de la yautía amarilla. Esto es yautía Vamos amarilla. A ver. Yautía amarilla. Ay. Miren, señores. 1.9 libras dice. ¿sí? 1.9, 1.8 libras. Okay. de Yautía amarilla. Cuesta 100 ciento... ¿Cuánto? Aquí, por favor, enfóquenme. 100 ciento... No, no es una libra, miren. ¿Una es, libra? Es, es una libra. 100 ciento... ah, 6.85 Es eh, 81 106, Está a 95 pesos La libra de yautía San. amarilla Y miren la yautía blanca La yautía blanca Más o menos Aquí es una libra y media Una libra y media 117.79 El que quiera hacer un sancochito Que lo, que lo sepa hacer ¿Verdad? Y aquí está el famoso plátano a 25 pesos. Ese es criollo. Sí. Es Porque famoso. hay otras modalidades de plátano sí, que, por ejemplo, el, ahora están más el baratas. FIA Yo compré el plátano a 15, que es el, el FIA, FIA, 21, sí. FIA. El FIA 21. FIA, 21, hay otras. Pero el hay criollo otro, cuesta 25 pesos. 25. Entonces, esta es una situación fuerte. Y lo mismo eso de la gripe. Eso es falta de planificación. Entonces deberían, deberían cancelar si, al ministro. Si hubiese planificación eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay una vacuna que se aplica a todos los pollitos. Inmediatamente son llevados a granja. Ahí están las vacunas Neucastler que se le aplica. El laboratorio que hacía esta vacuna aquí en República Dominicana que pertenecía al ministerio... Simplemente está cerrado, hay que comprarla afuera cuando no se compra, eh, cuando se toman estos descuidos que pasó ahora, hay que comprarla en Estados Unidos y eso corre un protocolo y no llega a tiempo. Entonces los productores de granja se encuentran con la triste realidad que van al Ministerio de Agricultura y no le encuentran. Y se le han muerto muchos pollos en muchos sectores. Por las explicaciones que dé el ministro de Agricultura, simplemente eso es falta de planificación. En el caso de, de la gente que tiene eh, sus gallinas en, en el campo, bueno, eso ¿cómo es, se hace? eso es simple. Agricultura eh, va y lo vacuna. Eh, eh, debe de ir a agricultura a buscar las vacunas, pero van y no hay. Ese es, el, es, ese es lo triste del caso.